¿Cuáles son los mejores tips para no dormir? Aquellos que te funcionan, incluso cuando llegas a casa muy cansado, derrotado del trabajo. O de que llegas un día te has muy pronto, has ido al gimnasio, has tenido... Pero no sabes por qué no duermes. Pues te voy a decir cuáles son tus tips, tus hábitos para no dormir. Aquellos que puedes repetir siempre que no quieras dormir. Y son estos... El primero de todo, ya lo sabrás, el móvil. El móvil es fundamental, sobre todo, tenerlo con la pantalla a máxima luminosidad y estar en tus redes sociales. Todas, mirártelas todas ahí, suavear, suavear, suavear. Todas las que conozcas y tus, y tus sitios de ligoteo ahí. Tu atención, tu atención, que esté completamente en la pantalla, pero que dure esto. Y llévatelo a la habitación, por supuesto, al dormitorio, nada mejor, que tu móvil ahí y cargándose con el wifi a tope buen truco pero sobre todo la luminosidad en los ojos estate bien atento al móvil para luego dormir bien si quieres no dormir la luz la luz sigue la luz sigue la luz Caroline. Caroline sigue la luz segundo truco nada mejor que ir a un super gimnasio de estos modernos que tenga una muy buena clase de ciclo de spinning Ay, profesor Venga, vas, vas. con la música a todo volumen 1, 2, 3, vamos chicos sí así, bien fuerte o si no, en casa, hace ejercicio a muerte, pero sobre todo con música super atronadora super atronadora, ya sabes con las gomas, 1, y cuanto peor lo hagas mejor, así con tu pesa que te ves ya, ya, que no puedo ya, que no puedo ejercicio para que tengas el corazón ahí a tope telata, nada mejor para dormir. ¿O no? Eso, para no dormir, quiero decir. Y cuando llegues a tu casa, ya sabes, cena, cena en cantidad. Tu cuerpo lo necesita, lo necesita para no dormir. Y cuanto más tenés, mejor, así grande. así como el tamaño de mi cabeza. Y no se te ocurra nada hacerte algo en casa compra lo primero que pilles que va a ser súper calórico eso te va a llenar bien y si puedes ya sabes un poco de alcohol y nada de una copita de vino dos o tres es lo mínimo que puedes tomar y para acabar nada mejor que un poco de café claro que aunque te siente bien te aseguro que ayuda mucho para no dormir pues recuerda estos tres consejos <risa> móvil a tope luz a tope y si tienen las notificaciones pues mejor hacer ejercicio muy intenso sobre todo más tarde de las 9. antes ni se te ocurra pero tiene que ser a tope y con música atronadora y el tercero cena tarde y mucho y si estos tres consejos no te funciona y puedes dormirte te ofrezco un mantra que este ya es mano de santo es es como la curación de la virgen ideal para no dormirse no hay nada como repetirse te tienes que dormir te tienes que dormir te tienes que dormir te tienes que dormir y cuanto más preocupado estés y más pronto te tengas que levantar mejor